Muchas gracias, muy buen día. Eh, pues miren, para dar un poquito de celeridad a este tema que en realidad pudieran llegar a pensar que van a ser cinco horas y que nos va a dar suficiente tiempo, permítanme decirles que eh, la, la cuestión es la siguiente. Para empezar, las hipótesis que pudieran dar pie a una restricción de certificados, bueno son muchísimas, ya tienen ustedes el material, incluso me atrevería a decir que en este tema es necesario todo un un diplomado, incluso le denominan, bueno, cuando estamos en la licenciatura, toda una materia, ¿no?, correspondiente a este tema. Hay distintos tipos de facultades, entre las cuales se encuentran, bueno, las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Oiga, licenciada, pero esto a mí, ¿de qué me sirve? Miren, otro punto muy importante que no se nos platiqué al inicio. Cuando nosotros estamos analizando un tema, cualquier tema al que ustedes gusten, si no, si no encontramos el para qué me sirve o el por qué yo podría utilizar esta información, va a ser muy complicado que nosotros ya sea que le pongamos atención o que podamos eh, entender a cabalidad el tema. Entonces, esto se los comparto como, como recomendación de sus servidoras siempre, siempre que estén frente a un tema, identifiquen el para qué me sirve a mí aprender esto, cuál es el, el efecto práctico de que yo sepa que existen facultades de gestión y que existen facultades de comprobación, si al final del día el, el tema que nos ocupa esta mañana, bueno, pues es eminentemente práctico, ¿no? Defensa de la restricción o cancelación. Entonces, ¿por qué la licenciada inicia con temas que pudieran parecer doctrinales o que pudieran parecer bastante... Teóricos, ¿no? Bueno, pues porque permítanme decirles que esto es, insisto, la base. Número uno, ¿en dónde ustedes piensan que se podría ubicar el tema de la restricción o cancelación de certificados de sellos digitales? Pues vamos a analizar qué tipos de facultades existen. Número uno, les decía facultades de gestión. Número dos, les comentaba facultades de comprobación. Y en las facultades de gestión me atrevería a decir que algunos teóricos sacan una, una pequeña clasificación o subclasificación que a su vez le denominan facultades de control. Sin embargo, en esta ocasión nosotros nos vamos a quedar con gestión y comprobación para efectos didácticos. Bien, ¿en qué sé, ¿cuáles son las características de una facultad de gestión o de las facultades de gestión? Bueno, porque pues estas están eh, encaminadas a dar asistencia al contribuyente, a controlar eh, o a ejercer control en el contribuyente y a ejercer una vigilancia, mientras que las facultades de comprobación, como de entrada su palabra ya no los dice, ya no los empieza a adelantar, pues se trata de verificar eh, si el contribuyente está cumpliendo o no con sus obligaciones fiscales, inspeccionar este tema y en su caso determinar, eh, pudiera ser impuestos omitidos o aquellas obligaciones que no se han cumplido, y si se trata de obligaciones de fondo, que también lo vamos a platicar, es decir consistentes en el pago, bueno, pues hacer la liquidación correspondiente. ¿Esto a qué se traduce licenciada? A determinar un crédito fiscal, un adeudo fiscal. Bien, en este sentido las facultades de gestión, bueno, pues son, eh, son aquellas en las cuales les decía la autoridad presta la asistencia, o vigilancia y cumplimiento de las obligaciones. Pero fíjense qué interesante, les voy a dar un dato que les permita a ustedes identificar de forma muy sencilla cuándo es comprobación y cuándo es gestión. Recordemos que todo nuestro sistema tributario parte del artículo 31, fracción cuarta, y aquellas personas que me han acompañado en, algunos otros, eh, en algunas otras participaciones dirán, licenciada, ya decía yo que en algún momento lo iba a decir, y sí, siempre les digo que todo parte a raíz del artículo 31, fracción cuarta. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sistema jurídico mexicano, pues aunque aunque a algunos eh, teóricos no les agrada de lo que voy a decir, sin embargo así son las cosas. Resulta que nosotros tenemos un bloque de constitucionalidad en el cual, en la parte de arriba, en términos jerárquicos, pues tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sí, a raíz de la reforma en materia de derechos humanos, ahora podemos encontrar pues instrumentos firmados por el Estado Mexicano que protejan derechos humanos. Y lo entiendo perfectamente. Pero ¿qué creen que está hasta arriba? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, algo que nos va a servir en temas de defensa es entender esto, entender que no, no puede existir ninguna norma, ninguna disposición, ninguna resolución miscelánea, ni ningún acuerdo, nada que vaya en contra de la Constitución. En este sentido, bueno, pues debemos basarnos en la Constitución para analizar absolutamente todo lo que eh, las autoridades emitan referente a, a normas o realicen referente a actos, ¿no? En este sentido les decía, a ver, artículo 31, fracción cuarta, todos los ciudadanos están obligados a contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿ok? Entiendo que de ahí nace la obligación de contribuir, pero ¿qué creen? No solamente se desprende la obligación de contribuir, que es lo que se denomina obligación de fondo, también hay otro tipo de obligaciones que son aquellas que se denominan obligaciones perimetrales u obligaciones de forma que se desprenden justamente de este artículo. A ver, licenciada, ¿a qué se refiere? No le entiendo. ¿Cuáles son estos tipos de obligaciones? Número uno, obligación de fondo, realizar el pago de las contribuciones. Número dos, obligaciones de forma. Fíjense, son todos aquellos trámites a través de los cuales yo puedo pagar mis contribuciones, que si bien no es, estos trámites no son el pago en sí, pero qué tal si yo no me doy de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pues difícilmente voy a poder presentar una declaración y con ello difícilmente voy a poder hacer un pago. Bueno, pues darme de alta en el RPC, si bien es cierto, no se traduce en un pago inmediato, pero sí es una obligación de forma que a mí me permite cumplir con la obligación de fondo. ¿Me explico? Existía cuando se incorpora la restricción, existía un procedimiento de aclaración contra esa restricción temporal, ¿no? Entonces, cuando se emitía la resolución de cancelación, existía otro procedimiento que preveían las reglas de resolución miscelánea, que vamos a ver más adelante, pero contra esa cancelación. Entonces, ojo, son dos procedimientos. Una aclaración contra la restricción, esto estoy hablando de 2021 para 2022, un procedimiento contra la restricción, y si la autoridad decía, no desvirtuaste, emitía la cancelación, y entonces lo que hacían los contribuyentes era presentar otra aclaración contra esa cancelación, ¿no? Y ya después de eso, ya que tenían dos oportunidades de aclaración para irse posteriormente a juicio, o recurso, como así lo consideraran, bueno, pues el contribuyente ya tenía dos procedimientos en los cuales exhibía pruebas y manifestaba eh, argumentos o Alegaba, ¿no? Entonces la autoridad se da cuenta de esto y le dice, ¿sabes qué? Para 2022 le dice, tú ya no vas a poder eh, presentar la aclaración si en la primera aclaración contra la restricción que presentaste no lograste desvirtuar ese tema, porque es el mismo, hablaríamos nosotros, si estuviéramos en temas, claro, jurisdiccionales o judiciales, aquí son temas administrativos, pero bueno, hablaremos nosotros de una especie de cosa juzgada, es decir, yo ya te dije que no, ¿me explico? Ahora, la autoridad, insisto, se da cuenta de esto y para 2022 algunos temas que consideraba para restricción los pasa directamente a cancelación y, alguno, y ponen eh, ciertos, ciertas barreras en, en algunos excesos que se daban por parte de los contribuyentes. Otros, bueno, en lo particular su servidora considera que no eran excesos, que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero bueno, esa fue la exposición de motivos que dio origen a las reformas que se dan para 2022, que ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a abordar este tema pues más pausadito, ¿no? más a detalle. Mire, les decía, fíjense entonces cómo queda el procedimiento de aclaración para el año 2014. Seguimos con antecedentes. ¿Cómo fue que se establece este procedimiento? Bueno, pues se decía que cuando se notificara el oficio de cancelación, se tenían cinco días para presentar... Eh, no, no se tenía un plazo, perdónenme, aquí para presentar la aclaración. Se tenía cinco días para que la autoridad emitiera un requerimiento, repito. A partir de la notificación yo podía presentar mi aclaración en cualquier momento, pero la autoridad tenía cinco días para requerirme, a su vez yo tenía 10 para cumplimentar y la autoridad tenía tres días para emitir una resolución. Esto no solamente estaba en la regla de resolución miscelánea, sino que también se incorpora al reglamento del Código Fiscal de la Federación. Reglamento establece tres días, ¿ok? ¿Qué pasa para eh, 2020? Fíjense en 2020, que les comentaba que fue otro momento importante de las modificaciones a la cancelación de certificados, bueno, pues se establece que será una causal de cancelación el que no se hayan desvirtuado las causales de restricción. Entonces, aquí nos quiere decir lo siguiente, la autoridad ya introduce un nuevo procedimiento previo a que me cancele mi certificado. ¿Cómo se llama este procedimiento? Restricción temporal. Ahora, en 2020 también se establece que eh, en caso de que alguna causal sea imposible de subsanar, bueno, pues el SAT va a establecer condiciones para emitir un nuevo certificado. Se establece también en esta reforma nuevos supuestos para restringir los certificados de sellos digitales, insisto, se agrega la figura de la restricción previa a la cancelación y bueno, se establece un catálogo de supuestos para restringir. En un, en un supuesto en el que me restringen, presento la aclaración, la autoridad emite su resolución al día 9. Y entonces, cuando yo estoy verificando, ¿no?, para el tema de interponer un medio de defensa, resulta que me doy cuenta que el reglamento del Código Fiscal de la Federación, que está jerárquicamente superior a una regla de resolución miscelánea fiscal, establece el plazo de tres días. Entonces, válidamente, pues la autoridad excedió el plazo. ¿Y qué pasaría si excedió el plazo para resolver? Ahí es cuando surge la importancia de entender que una resolución miscelánea fiscal está por debajo de una norma que fue emitida a través de un proceso legislativo, o en este caso, un reglamento, que si bien es cierto, las autoridades tienen la facultad reglamentaria y como tal, no tendría que pasar por el legislativo, pero el reglamento, a nivel federal, pues tiene una jerarquía superior a una regla de resolución incelánea fiscal. ¿Me explico? Bueno, vamos a continuar con este tema. Entonces, mire, retomando, ¿Cuál es el procedimiento de aclaración cuando hablamos de cancelación? Lo tenemos en pantalla. Resulta que para poder presentar una aclaración yo tengo que eh, llenar ciertas fichas de trámite que se establecen a raíz de las, de las reglas de resolución de fiscal. Miren, punto importantísimo. La aclaración cuando yo hablo de un supuesto de cancelación no me da un plazo de 40 días. Tengo un plazo de cinco días hábiles para presentarla, repito, en caso de que se eh, trate del supuesto de cancelación. Aquí es muy importante porque eh, si yo tengo en mente que hay solo un procedimiento de aclaración en el cual me dan 40 días, bueno, pues voy a tener un, un tema ¿no? ahí. Bien, ¿qué pasa? Dentro de los cinco días hábiles al registro de la aclaración, la autoridad puede nuevamente requerir información, para lo cual nosotros tendremos un plazo de 10 días hábiles para poder eh, presentar esta información y documentación que la autoridad me requirió. Y dentro de los 10 días hábiles siguientes a que yo cumplimento este requerimiento, la autoridad emitirá la resolución. ¿Cuáles son, cuántas y cuáles son las causales de cancelación? Ya las analizamos, están en el 17-H, fue el primer listado que vimos ¿Cuántas y cuáles son las causales de restricción? También ya analizamos parte de ellas. Parte de ellas porque, les decía al iniciar el curso, son muchísimas. Eh, valdría la pena que si tuvieran alguna duda respecto a una de estas causales, bueno, me lo hagan llegar, con mucho gusto lo contestamos. Pero, insisto, eh, son más de 250 causales. Y bueno, vamos a dar continuidad entonces con el tema de la defensa. Ahora sí. La pregunta clave, si se actualiza alguna de esas muchísimas causales de restricción, ¿qué es lo que tengo que hacer ante este eh, documento que me es notificado vía uso tributario? ¿Qué se hace para empezar? Miren, la clave, la clave de todo esto es una atención inmediata. ¿Qué es lo primero en lo que tengo que pensar? Atención inmediata. ¿Esto qué implica? Que yo tengo que estar al pendiente del tema del buzón tributario. Mira cómo, miren cómo funciona, perdón, una notificación vía buzón tributario, es decir, las notificaciones electrónicas, estoy casi segura que todos tenemos pues, contacto con este tema, pero vamos a corroborarlo. ¿Cómo funciona? Lo primero que, que recibo yo es un eh, aviso a mi buzón, a mi correo electrónico. Repito, recibo un aviso a mi correo electrónico. En el aviso de mi correo electrónico no se me notifica el documento, solamente se me dice que tengo que ingresar a mi buzón tributario debido a que ahí sí está el documento a notificar. Bueno, yo puedo hacer dos o tengo dos opciones. La primera es ingreso inmediatamente a mi buzón tributario y al, al momento en el que yo ingreso y abro el documento, se tendrá por notificado. Esto no quiere decir que la notificación surte efectos ese día. Esto quiere decir que yo me tengo por notificado, pero de conformidad con Código Fiscal de la Federación, la notificación surtirá efectos al día a siguiente. Y al tercer día, yo ya empieza a contar el plazo para cualquier acción que yo quiera tomar. Bien. ¿Qué pasa si yo no ingreso a mi buzón tributario? Es decir, recibí un correo electrónico, eh, un aviso, perdón, a mi correo electrónico, abro el aviso en mi correo electrónico y digo, no, ¿sabes qué? No voy a entrar. No quiero, dicen, dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo no quiero ver ese documento y mejor así, ¿no? bueno pues qué creen van a pasar los tres días y al cuarto se tendrá por notificado oiga licenciada pero yo nunca entré a mi buzón no importa se tiene por notificado entonces ahí es un tema delicado porque recordemos que si estamos hablando de una restricción si bien es cierto el plazo es amplio tenemos un plazo de 40 días para presentar aclaración pero no creo que se quieran esperar tanto tiempo porque los certificados están restringidos entonces no van a poder facturar Ahora, si nosotros hablamos de cancelación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente tenemos cinco días. Entonces, cuidado con eso. Repito, la primer, eh, el primer consejo, lo primero que tenemos que tomar en mente es que la atención debe ser inmediata. Ahora, ¿qué medios de defensa tengo a mi alcance? ¿Qué decíamos hace unos minutos? Son dos procedimientos distintos, por, eso, por ende se, se abordarán de forma distinta. Miren, tienen en su pantalla... Un mapa mental respecto a, la, a los medios de defensa que nosotros podemos interponer ante una restricción de certificados de sellos digitales. Primer hito y, y eso no, no tiene que, que pasar desapercibido. Tenemos que presentar una aclaración ante el SAT, sí o sí. La Corte eh, se ha pronunciado, o mejor dicho, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha pronunciado en el sentido de que se tiene que agotar este procedimiento de aclaración. Ahora, una vez que yo agoté este procedimiento de aclaración, entonces sí surgen más, más medios de defensa que puedo tener a mi alcance, ya sea un recurso de revocación, ya sea un juicio de nulidad, eh, si la sentencia en juicio de nulidad no me es favorable, tengo un amparo directo, etc. ¿no? Pero lo primero que yo debo tener en mente es presentar la aclaración ante el Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, aquí se desprende algo eh, que yo también les puedo, les puedo recomendar y que no les va a afectar en su aclaración, al contrario, es una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pero ojo con esto que les voy a comentar. Una queja ante la PRODECON, como tal, no es un medio de defensa. Una queja es el procedimiento mediante el cual la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente busca la verdad histórica de lo que pasó, a ver, Autoridad, ¿estás cometiendo alguna transgresión de derechos al contribuyente? Entonces te puedo llamar la atención, pero principalmente la queja me sirve para qué? Para extraer información y para que la autoridad justifique a través de un informe el por qué está llevando a cabo esa restricción temporal. Entonces, ojo con esto. Número uno, siempre se tiene que agotar la vía administrativa, pero... Paralelamente a la vía administrativa, yo puedo presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero cuidado con lo que les voy a comentar. Yo no puedo presentar una queja y dejar de presentar la aclaración. Para empezar por cuestiones prácticas, porque decíamos que la aclaración eh, tiene la característica, tratándose de restricción temporal, que la aclaración tiene la característica de que me pueden restablecer mis certificados, entonces obviamente bueno yo voy a hacer uso de la aclaración con este objetivo, con que se me restablezcan de forma más ágil, más ágil, perdón, mis certificados. Perfecto. Entonces platicábamos algunas cuestiones respecto a eh, el tema de la carga de la prueba, es decir. Cuando, tengo, cuando el contribuyente tiene la obligación de exhibir los elementos probatorios o cuando, de lo contrario, la autoridad es que tiene que exhibir estas pruebas. Platicábamos también eh, que el artículo 68 de su Código Fiscal de la Federación es el que marca algunas pautas. Platicábamos que también dependerá de si esa carga se desprende de una presunción juris tantum que se haya... Establecido por parte de la autoridad fiscal, eh, platicábamos que existe una forma en la que yo puedo trasladarle la carga de la prueba a la autoridad, entre algunas otras precisiones respecto a esta frase que tienen ustedes en pantalla. Para el éxito de cualquier proceso legal es determinante la carga probatoria. ¿Por qué? Miren, ¿qué, qué se daba mucho en la práctica? Y eso se presentó de 2019 a 2021 que fue justamente lo que, lo que provocó las reformas fiscales que se han dado en el tema de cancelación y restricción de certificados. Resulta que cuando se incorpora a Código Fiscal la figura de la restricción de certificados y a su vez la aclaración que se puede presentar ante esta restricción y a su vez la eh, obligación de la autoridad de restablecer los certificados dentro del día siguiente a que se presentó la aclaración, pues lo que se hacía era que... Eh, los contribuyentes presentaban esta aclaración, pero no exhibían ninguna prueba, no exhibían ninguna prueba y, y no manifestaban ningún tipo de argumento tendiente a desvirtuar la causal por la cual se restringieron los certificados. Entonces, lo que hacía la autoridad era decir, bueno... Eh, se supone que una, un procedimiento de aclaración tiene justamente ese objetivo, que me aclares o que me expliques el motivo por el cual yo no tuve que haber restringido tus certificados o el motivo por el cual no se actualiza esta, este supuesto, ¿no? Lo que no se daba, eh, lo que hacían por tema de, pues porque el, el tema de de repente que se tiene desconocimiento o de repente que lo único que interesaba era que se restablecieran los certificados, eh, que se pensaba, no, también que se tenía otra oportunidad, ya sea en el momento en el que se emitiera la eh, resolución de cancelación para volver a presentar otra aclaración, cuestión que queda, eh, pues, vaya, se ha, se ha ido modificando y ahora ya no es posible, ahora en 2022 ya no es posible hacer eso. Pero todas estas cuestiones, todas estas prácticas que tenían los contribuyentes, pues dieron origen a que la autoridad incorporara en reformas les decía ciertos cambios que obligan al contribuyente a que se utilice un procedimiento para el objetivo que fue creado, que es aclarar el motivo por el cual, ya sea que eh, no se ubica en ese supuesto, o bien que la autoridad, por ende, no tenía que haber restringido los certificados. Bien, les decía que se daba una mala práctica en la que solamente se presentaba la aclaración, pero no se exhibían pruebas y no se alegaba ningún tipo de cuestiones. Motivo por el cual se eh, incorpora el tema de tener por no presentada la aclaración. Entonces, si tú presentas la aclaración, no exhibes pruebas, no alegas o no presentas argumentos tendientes a desvirtuar este tema, te requiero dentro de los cinco días siguientes a que presentaste la aclaración y tampoco me exhibes las pruebas, entonces tengo por no interpuesta tu aclaración y si sí la puedes volver a presentar, pero si estás fuera de los 40 días, pues ya se te pone la oportunidad. ¿no? Entonces, ahí eh, todo esto se los platico con el objetivo de que nosotros entendamos que a pesar de ser un procedimiento administrativo, sienta las bases para toda defensa. Carga probatoria. La carga probatoria es la obligación de exhibir pruebas. Si sí quiero tener un resultado eh, positivo, claro está. ¿Pero ¿qué pasa? qué pasa si yo no exhibí pruebas en la aclaración? A ver. Ah, por aquí, eh, Janet, ¿contesta? Sí, gracias. Perfecto. Miren, si, si yo no exhibí pruebas durante el procedimiento de aclaración, les decía que en materia fiscal, al ser su generis, aplican principios que no son aplicables en otras materias. Uno de estos principios, si gustan tomar nota, porque... Eh, me parece que no vienen las diapositivas posteriores. Uno de estos principios es el de litis abierta. El principio de litis abierta quiere decir que cuando yo presento un medio de defensa, no se cierra, no se cierra la materia sujeta a controversia, sino que si yo me voy a juicio de nulidad, ¿Puedo ampliar eso que estoy controvirtiendo? Y cuando digo ampliar, me refiero a argumentos. Un ejemplo muy sencillo. En, en recurso de revocación, yo digo cinco agravios. En recurso de revocación, los argumentos se llaman agravios. Yo, yo hago valer cinco agravios, ¿no? El primero, ya saben, el típico, que hasta parece que es, eh, no sé, ya, ya viene incluido ¿no? en, en, en las demandas. indebida fundamentación y motivación. ¿no? Primer argumento, primer agravio. Segundo agravio. Eh, el acto de autoridad carece de, de firma, ¿no? En este caso, firma electrónica. Tercer agravio. Eh, el acto de autoridad, el, el, la resolución a través de la cual se cancela, eh, resulta, la, la autoridad resulta incompetente, ¿no? Incompetencia por materia. Cuarto argumento, incompetencia por grado. Quinto argumento, incompetencia territorial, ¿no? Ahí tengo mis cinco argumentos. La litis abierta significa que cuando yo, es decir, cuando la, la, el Servicio de Administración Tributaria, a través de su administración desconcentrada jurídica, emita la resolución de mi recurso de revocación, yo ya voy a tener, fíjense, ¿eh? Tengo la resolución que cancela mis certificados, que fue la que impugné en recurso, y tengo la resolución de recurso de revocación. La litis abierta indica que cuando yo presente mi demanda de nulidad ante el tribunal, es decir, el juicio de nulidad, yo voy a impugnar el recurso y voy a impugnar, voy a impugnar la resolución de recurso, voy a impugnar la resolución de cancelación de certificados. Pero yo puedo argumentar mucho más, es decir, no se va a cerrar la litis. Si yo solo hice valer cinco argumentos, en mi demanda de nulidad puedo hacer valer 847532 mil argumentos más. Oiga, licenciada, pero a ver, yo había escuchado o me habían dicho mis profesores de la materia de derecho que se supone que si yo planteo cinco argumentos, la siguiente instancia se encargará solamente de revisar lo que hizo la instancia anterior. Yo no puedo hacer valer argumentos que no planteé en la primera instancia. Si... A eso se le llama litis cerrada, pero eso no funciona en la materia fiscal, por eso quítense ese chip y aviéntenlo bien lejos. En la materia fiscal, cuando hablamos de recurso de revocación, la autoridad dice, a ver, mira, el SAD es juez y parte, ¿no? Eso de entrada a mí ya, ya me suena como que nos estamos pasando con el contribuyente, pero además... Si el contribuyente quiere interponer recurso de revocación y tomando en cuenta que es la misma autoridad la que resuelve, pues vamos a darle la oportunidad de que sea optativo. Es decir, él, él decide si quiere interponer el recurso o si se quiere ir a juicio. Bien, vamos a continuar entonces con el juicio de nulidad. ¿Qué pasa con el juicio de nulidad? Miren, ya analizamos la parte administrativa de la restricción y la cancelación. Ya analizamos que eh, ante esta resolución nosotros podemos interponer el recurso de revocación o el famoso juicio de nulidad, que es lo que, de lo cual vamos a platicar un poquito más adelante. Licenciada, ¿qué beneficios tiene el recurso de revocación? A ver, y es que mi lógica me dice que si voy a presentar un medio de defensa ante la misma autoridad, pues. Lo va, va a confirmar la legalidad de la resolución, pues sí, es como si, imagínense, de repente le digo a los alumnos en aulas, es como si mi mamá, ¿no? supongamos, nuestra mamá cuando tenemos eh, 10 años, bueno, en su, en su casa, eh, yo tengo un, un hermano menor, y es como si de repente mi hermano menor me molesta, y, y yo lo empujo, ¿no? Lo empujo y entonces mi mamá me castiga, y me dice, no vas a salir... Eh, o, o es más, bueno, a los 10 años no sales, ¿verdad? Pero me dice, eh, no vas a comer dulces durante una semana, ningún dulce. Y no, vas a, no te voy a llevar a ninguna de las fiestas de tus amiguitos, ¿no? Ahí está el castigo, ahí está el acto resolución de molestia. ¿Quién lo emitió? Mi mamá. En este caso, ¿quién emitió? El SAT. Y entonces me, me dice la norma, fíjate que puedes interponer un medio de defensa. ¿Quién va a resolver? El SAT. ¿Quién va a resolver? Fíjate que te puedes quejar respecto a este castigo. ¿Con quién me quejo? Con tu mamá. ¿Ustedes creen en su sana lógica que mi mamá se va a retratar del castigo que me, que me, que me dijo, que del castigo que me puso? Jamás en la vida. Miren, obviamente eso me dice mi lógica, ¿no? Entonces si yo lo traslado al ámbito jurídico, pues mi sana lógica me dice que esa jamás se va a retratar de, de los actos o resoluciones de molestia, sobre todo... Cuando ya fue el mismo sat quien se supone que analizó a través de un procedimiento de aclaración, ¿no? Pero les tengo una noticia. Fíjense que ha habido casos en los cuales soy testigo fiel en que sí se han dejado sin efectos los actos o resoluciones impugnados a través de recursos de revocación. Oiga, licenciada, sí, pero son esos actos o resoluciones no cuantiosos. Es decir, las multas, una que otra multa, siempre cuando no sea un, un asunto trascendental, no una que otra multa o bueno, de repente eh, cuestiones no trascendentales sino cuantiosas. Pero han existido casos en donde se dejan sin efectos. Entonces mi, mi comentario está encaminado en el siguiente sentido. No se vayan con la idea de que por ser la autoridad que emite el acto de molestia o la resolución de molestia, que por ser la autoridad que conoce del medio de impugnación en contra de ese mismo acto que emitió la autoridad, eh, todas, sus, todas sus resoluciones serán en sentido negativo a los intereses del contribuyente. No se vayan con esa idea. Sí existen casos en los cuales la autoridad efectivamente deja sin efectos eh, su acto o su resolución. Entonces, ¿vale la pena? Bueno, siempre lo digo. Eh, ¿Vale la pena interponer o agotar estos medios de defensa? A ver, por aquí nos hacen valer un comentario también, Bastante interesante. Nos dice eh, José Francisco González. La presentación del recurso de revocación es básicamente para que la autoridad nos muestre las cartas con las que está jugando para preparar nuestra defensa en vida Fíjese, primer beneficio. Número uno, es un medio de defensa. Al final del día es una oportunidad más para que se deje sin efectos el acto de resolución. Número dos. En algunos asuntos, tratándose de la cancelación o la restricción, no lo recomiendo porque en lugar de dar tiempo nos quita tiempo, ¿no? Lo que queremos es que se resuelva rápido. Pero hay otros asuntos en los cuales lo que necesitamos es tiempo. El recurso de revocación, un segundo beneficio que tiene es que nos da tiempo, para poder eh, ya sea plantear una defensa adecuada en juicio o nos da tiempo porque el contribuyente nos dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero pagar, la verdad es que ya quiero liquidar este adeudo, pero necesito, dame tres meses. ¿Cómo le consigo tres meses al contribuyente? Ah, bueno, si no puedo en este momento hacer un convenio de pago en parcialidades, porque ni siquiera tiene el 20% que se tiene que dar, pues lo que hago es presentar un recurso obviamente avisándole que el crédito se actualizará, ¿no? y que no va a ser lo mismo lo que debe hoy a lo que debe cinco meses después que se emita la resolución del recurso, claro está, ¿no? todo eso se le tiene que decir al contribuyente, pero bueno, eh, me da segundo beneficio me da tiempo, tercer beneficio ese tiempo es eh, sin necesidad de garantizar. Cuando yo digo que me da tiempo es porque me va a dar un tiempo sin necesidad de estar con eh, con la tensión de que sigue su, su rumbo en el procedimiento administrativo de ejecución. Recordemos que el recurso de revocación suspende el PAI, ¿no? Entonces, ese tiempo, repito, es eh, sin tener esa, esa tensión de que sigue su, su cauce el procedimiento administrativo de ejecución. Bien, tres. Cuatro, el recurso de revocación, ya lo dice el licenciado José Francisco González, y por cierto, es muy cierto, es, es, es correcto, el recurso de revocación es una forma a través de la cual... Yo me voy a dar una idea de cuál va a ser la línea de defensa de la autoridad en juicio, los que les acabo de comentar ahora. ¿Cuáles son las partes en el juicio? Demandante, demandados, tercero, eso no requiere más explicación. Los demandados, dependiendo del juicio de que se trate, eh, será la autoridad que dictó la resolución impugnada, será el particular a quien favorezca en caso del juicio de nulidad, de lesividad, perdón, será el jefe del SAT o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado. Recordemos que el juicio de nulidad se interpone no solamente en cuestiones fiscales, en cuestiones administrativas en general. ¿okay? Eh, el tercero, que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, también será un, eh, una parte en el juicio. ¿bien? Causales de improcedencia. Miren, es más, vamos a analizar un caso concreto. Voy a dejar de compartir y les voy a poner en su pantalla un caso eh, real de restricción de certificados de sellos digitales. Pues sí, ¿para qué, les, ¿para qué les explico estos temas que en su momento seguramente surgirán a raíz del análisis de este acto? A ver. Para aquellas personas que, que están conectadas en, esta, en este curso, a partir de este momento inicia eh, la parte práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente les haga algunas preguntas y les pido por favor que activen su micrófono para contestar o me hagan llegar la respuesta a través del chat. A ver, número uno, por favor lean este documento, analícenlo y díganme qué tipo de documento es. ¿Qué tenemos en nuestra pantalla? ¿Un oficio de qué? ¿De cancelación? ¿Una notificación? Eh, no sé, una resolución, ¿qué tenemos en pantalla? Bien, Jorge Ramírez nos dice, es un oficio de restricción, José Francisco nos dice, es un oficio de restricción, perfecto. Ahora bien, yo les comentaba que existen momentos dentro del procedimiento de cancelación, en un primer momento se notifica el oficio de restricción. Ya se notificó el oficio de restricción. Ahora, vamos a analizar su contenido. Miren, de entrada aquí tenemos, aquí podemos ver a la autoridad que lo emite, que en este caso es la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos 1. Aquí viene el número de oficio, el, num, el número de expediente y el número de folio de, del propio documento. El folio se asigna una vez que se firma electrónicamente por parte del servidor público. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es el asunto? Se restringe temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet. Esta es la fecha de emisión. La fecha de emisión es distinta a la fecha de notificación y el documento existe en la vida jurídica no a partir de esta fecha. A partir de que se notifica, ¿ok? Entonces, esto se puede emitir hace un año y a mí no me da la certeza de la, de la existencia en la vida jurídica del documento. Tiene que ser notificado. Bien, en esta parte de aquí tenemos la, individu la individualización, perdón, de la persona a quien va dirigido o de la persona a quien se le restringen los certificados. Vamos a tener el nombre, vamos a tener el, R el RFC y van a poner el domicilio de la persona. Bien, jurisprudencia. Juicio contencioso administrativo es improcedente contra la resolución preliminar que contiene la presunción de inexistencia de operaciones. Fíjense, licenciada, ¿por qué nos puso esta tesis si estamos hablando, esta jurisprudencia si estamos hablando de certificados, de sellos digitales, de su cancelación? Porque este análisis es el mismo aplicable al oficio de restricción. Fíjense lo que dice, juicio contencioso es improcedente contra la resolución preliminar contra el oficio preliminar que restringe, espérate a que se resuelva la aclaración y contra ese definitivo entonces, si te quejas, bien, siguiente, suspensión, es procedente concederla contra la cancelación de sello digital, eh, de lo contrario se paralizaría la actividad comercial. Esta es una tesis aislada, quiere decir que hubo un asunto en donde se resolvió de forma favorable al contribuyente otorgándole la suspensión porque hubo un juzgador consciente, realista y lógico que entendió que la cancelación de certificados pausaba por completo la actividad del contribuyente. Les tengo una mala noticia. Esta tesis eh, es una tesis aislada. ¿Qué quiere decir? Que no es de carácter obligatorio, lo entiendo, pero nos da luz respecto a lo que en su momento podemos plantear en un medio de eh, defensa y salvo que tuvieran alguna duda siendo las 12 con las dos perdón con un minuto damos por concluido este curso